Muy bien, señores, vamos a tratar ahora un tema interesante, muy interesante, porque es un tema poco usual en una ciudad como San Francisco de Macorís. Aún Hay otras que tratan más este tema que, con, que vamos a conversar con José Rodríguez Acosta, que está con nosotros. Él es representante de Mucunde. Mucunde es un proyecto de la creación, formación y puesta en funcionamiento de un museo para San Francisco de Macorís. Museo Cultural. Sí, vamos a, vamos a, vamos a escuchar, eh, vamos a, a tener una conversación entonces con José Rodríguez, Acosta, <coughs> que nos cuente todo el proceso y el apoyo que le está dando la Universidad Católica Nordestán en este propósito. Buenos días, José. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a los televidentes que nos escuchan de todo el nordeste. Muchísimas gracias por recibirme. Y Díganos no ser, de... Sería, perdón, frase, como ah, que nos ponga en contexto, sí. sería bueno primero. Efectivamente. ¿Mucunde? ¿Qué es eso? Mucunde eh, son las siglas que representan MU de Museo, CU Cultural, NDE Nordeste, ah, Mucunde. Eh, eso con la intención de tener algo icónico que nos represente y cuando se mencione la gente tenga entendido, wow, eso es en San Francisco de Macorís. Eh, es un proyecto sin fines de lucro que tiene como propósito preservar, conservar, difundir las tradiciones culturales. Lo que están viendo en pantalla ahora mismo es eh, una maqueta con la forma eh, del, del logo de Mukunde, que es eh, el significado es el inicio de la trayectoria de cada uno de nosotros como persona que tenemos en la vida y nuestro regreso al lugar que nos vio nacer. Esa, esa es mi historia, más o menos. Eh, ¿dónde, bueno, usted de aquí. Yo soy de San Francisco de Macorís, nacido en la calle Hostos, entre Ingeniero y Duarte. ¿Y...? ¿Salió en algún momento y regresó? Sí, yo hice el cub aquí cuando estaba en la Duarte, esquina Libertad, y me fui a la UAS. Eh, como habían tantos problemas con el asunto político, los semestres de 10 y más meses, uh -huh. eso me lo tiré yo porque soy de esa generación. Eh, terminé yendo a España y luego me regresé aquí de nuevo, me gradué y me fui a residir a Estados Unidos, donde... Trabajé por muchos años. ¿En qué jo área del conocimiento se eh, Medicina, yo medicina, soy médico. médico. José, ¿y cómo combinar entonces ya en esta etapa mm. de su vida, o, o si siempre ha tenido esa parte dentro del arte? Porque como su profesión es medicina, no está tan relacionado con el arte. ¿Cómo se ha desarrollado en, en este aspecto? Eh, todos entonces. tenemos algunos secretitos mm. y, y yo tengo más de uno. Ah, bueno. <risa> yo en Bellas Artes aquí en San Francisco cuando estaba donde hoy está la, la policía. policía no me eh, diga qué sí. año tú estudiaste ahí yo diría rec... que en los 60 y yo, algo yo estuve ahí en el 72 yo estuve a finales de los años policía. siempre recuerdo ese edificio eh, que era el partido, el, el, dominican el partido dominicano Primero, que era sí. como lo hacía Trujillo Exacto. con un, era una una muestra de poder eh, eh, y entonces, luego yo también escribo. Ah, muy eh, bien. Me encanta la poesía, he escrito eh, varias cosas. Una de ellas, para mencionarle uno, es eh, Macorís, cacao o chocolate y susurro de arrozales. Y susurro ah, muy de arrozales. Bien. Un día compartiremos esa parte. Bueno. Eh, mire, en, una, en, una, en este contexto, ¿cómo ha logrado concitar presentar esa idea y hoy ponerla en conocimiento público a través de, de la Universidad Católica Nordestana. Efectivamente, eh, yo empecé a buscar nombres, eh, mi rostro es desconocido aquí en San Francisco por haber estado ausente tanto tiempo y empecé a hacer contacto y… Busqué un sinnúmero de personas y a través de ellos llegué al rector de la universidad, el padre Isaac. Y con él eh, le presenté una propuesta, porque yo me sentía bochornado, que tanto adelanto y tan orgulloso que yo presento a mi pueblo, que no es ni sombra de lo que fue en mi infancia, yo, yo me quedaba agachadito cada vez, que me decían, ¿y qué podemos ver aquí en el ámbito cultural? Y no había absolutamente nada. Le mencionaba el sendero del cacao, le mencionaba <risa> el Usted proyecto sacando de Quitepuela, ¿no? tratando de disimular. <risa> el sendero de espuela. Sí, y, y simplemente no había nada. Y ante eso yo dije, no, no, no, vamos a empezar a, a buscar. Y empecé, aquí hay muchísimas personas que que tienen mucho interés en la cultura, y, y digo, vamos, me junto con ellos, vamos a traer sangre nueva, porque aunque yo no soy de los más nuevos, yo sí soy nuevo en la lucha por esto. Mira, eh, la idea tuya no es nueva en San Francisco. Uno de los impulsores con más ahínco de esa idea de un museo fue Luis Valle del Rosario. No sé si ha tenido contacto con Jorge, su, su hijo, pero si no lo ha tenido, te invito para que lo haga. Porque ellos conservan una serie, digo, de piezas museológicas, de pieza museológica, que si se hace un museo con un criterio institucional, como aparentemente se ve porque está la institución de la Universidad Católica Nordestana, pues ellos podrían ceder el uso de esas sí. piezas. Y, sería, y es interesante. Eh, por eso fue mi pregunta al, al inicio, cómo concretar una unión, porque yo fui parte de ese movimiento del Museo Histórico de San Francisco de Macorís, así le llamamos. De hecho, fui regidor al municipio por dos periodos, y dentro de mi trabajo está la de establecer el Museo San Francisco de Macorís, que en principio era aquí en el Parque Juan de Dios Ventura Simó, que la gente le ha puesto el del alcoíris. sí. Y que ahí yo sé que usted entonces si iba al, al Bellas Artes, pasaba por ahí sí, y, conoces, y, y se subía a, al techo de la de la garita. Bueno, yo era medio travieso. Yo iba a la escuela Manuel María Castillo. Ah, no, pues era de y, ahí, salían y de ahí, ahí, era por ahí. Man. Por ahí en era que se delició. Sí. Sí. Eh, eh, Entonces, no he tenido la oportunidad de comunicarme, pero Chuchu eh, Ortega, okay. el arquitecto, él me lo mencionó. Sí, sí. Y una de las personas que tenemos en, en agenda, Jorge creo Luis. Que, que la universidad le envió la invitación, Bien. porque es muy importante, se ha perdido mucho del ¿Y patrimonio. ¿En qué lugar se pretende establecer, la, o si ya tienen, un espacio. un espacio de exhibición por lo pronto de piezas? o de que refleje algún espacio de la cultura nuestra, del origen. ¿O qué estaremos también viendo en este museo que, que, está, que, que tendremos? Sí, bueno, eh, dos preguntas, sí. le voy a tratar sí. de contestar eh, sí. eh, a, eh, a lo más que pueda. Este, eh, la, eh, la, la construcción de la estructura será en el campus de la Universidad Nordestana, eh, quien es apoderada de este proyecto. Ah, Se entiende que uno como individuo, sobre todo desconocido, <risa> necesita un buen padrino. Sí. Y yo busqué una buena sombrilla que me cubriera, claro, es. porque tiene su prestigio y me aprovecho de eso. Agradezco infinitamente ese apoyo de que esto no sea que ellos sean aliados, sino que lo han hecho suyo. Mm -hmm. eh, en, en principio nosotros vamos a tratar de tener un, un, un trailer que es un, como un camión grande de esos que contenedor, usa, un, fur, un, un los, contenedor, contenedor, un furgón, sí. para tener un, una, un espacio que vamos a, donde va a mostrarse, a dársele a la gente eh, eh, actualizaciones de cómo ah. el proyecto y todo esto, y sobre todo una buena página tenemos que se va a poner disponible al público. Ok, y una, una, una visita que no debes dejar de hacer. Aquí hay un escultor eh, autodidacta que es Delio José García Acevedo, que es ganador de varios premios, incluso. Bienales. La, ha ganado dos veces la Bienal de Arte Dominicano. Esa es una visita que tiene que hacer porque ahí hay todo un conjunto de piezas culturales, de verdad artística, interesantísima. Eh, bueno. Para el proyecto. ¿sí? Adelante, hágale sí, la pregunta, a José, señorita. Sí, a José necesitamos eh, saber cómo de, eh, se concibe el proyecto en la parte económica. La parte económica es algo que tenemos como, como proyecto: eh, conseguir fondos de iniciativas privadas, las familias apoderadas de todos los. los eh, las grandes empresas y eso, tanto del área como del país en general. Eh, okay. También vamos a solicitar algunos recursos que pueden venir del ministerio, pero que de ahí no hay en realidad tanta cosa. ¿Y tienen visualizado la inversión que conlleva hacer la obra? Eh, hay un proyecto ahora que de hecho lo está dirigiendo la Escuela de Arquitectura que, que muestra la cantidad... Eh, eh, eh, se va a hacer como, como si fuera una, una, una... Ay, Dios mío. Primera vez, yo que tengo tantas palabras, me quedé eh, con una palabra en el aire, eh, como si fuera un concurso. Sí. Un concurso licitación. entre eh, No, un, un con concurso, concurso entre los estudiantes de término y algunos eh, lo, eh, arquitectos locales para presentar una, una propuesta. buena propuesta, porque queremos que sea ecológica, que proteja el ambiente, que se usen los recursos del de, de sol y esto para que nos cueste menos. Pero con el diseño que nos presentaron. Eh, ese eso ese es el logo. Ser una de las, eh, es, eh, debe ser una de las... La base, las la imagen que En la que ellos, nosotros perfecto. tenemos demanda, porque necesitamos ciertos espacios. Para ciertas Bueno, pues José, le voy a dejar entonces para que también tenga que cudriñar. En el Club Esperanza, el emblemático Club Esperanza, debajo, en el sótano, hay guardada de ese movimiento muchas piezas museológicas que se están perdiendo y están empolvorientas, que hay que rescatarla para que sepa que están ahí. Gracias a José Rodríguez Acosta. ¿Quién es el propulsor, ¿verdad? Impulsor Hay que del Cunde, Museo Cultural de, del, del Nordeste. Del si Nordeste. me permiten, por favor, sí, a todos los esperamos hoy, contamos con ustedes y sí conocemos a Yello y vamos a tener una, un espectáculo maravilloso esta noche con algunas celebridades de la región. ¿Dónde la actividad, dónde se va a realizar? Oh, en el la teatro, en el teatro de la Universidad Nordestana. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, los esperamos a todos, invitación abierta y vamos a tener participaciones artísticas la no? de los muchachos del liceo, eh, José Francisco Peña Gómez. Que van a, a... Muchas gracias, Muy José. Bien. Muy bien, señores, ya ustedes escucharon a las 6 de la tarde en el anfiteatro, ¿verdad? Teatro. En el teatro de la Universidad Católica Nordestana en el campus. Ahí se estará dando apertura a este proyecto interesante.